Buenos días, bienvenidos a todos. Adelante, Jorge. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos por su presencia. Mi nombre es Jorge Ramírez y... El día de hoy seré el presentador del webinar titulado Design Thinking como Metodología Activa para el Aprendizaje, el cual estará a cargo de Lorenzo Rojas. Lorenzo es MBA y Administrador de Empresas por la UPC, y además es un profesional con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público, desarrollando proyectos de innovación tecnológica para el sector educativo. Quisiera indicarles que al final de este webinar habrá una breve encuesta, para que puedan responder, y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, eh, por lo que ya pueden ir colocando sus consultas en el chat en el transcurso del desarrollo del webinar. Recuerden, por favor, que si desean compartir el contenido de esta Feria de Innovación Educativa en sus redes sociales, pueden hacerlo utilizando el hashtag FIEUPC2022, y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube, como Innovación Educativa UPC, y en Twitter como Arroba Innova Educa Bien, vamos a dar entonces inicio a este webinar. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Este Bienvenido también. Bienvenidos a todos. Es un gusto saludarlos y poder compartir esta experiencia con eh, todos ustedes. Vamos a dar inicio al webinar. Deme un minuto, por favor, que voy a compartir eh, mi presentación. A ver. Ok, mi presentación está en Genial y vamos a dar inicio. Por favor, permítame un minuto. Listo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se bueno, escucha bien, ¿no? Lorenzo. Perfecto, muchas gracias. Listo, empezamos. Buenos días con todos. Eh, como siempre, bienvenidos a este evento que todos los años ya viene dando eh, la Peruana de Ciencias Aplicadas, el área de innovación educativa digital o in innovación de aprendizaje digital. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es Design Thinking como metodología activa para el aprendizaje. ¿Ok? Ya lo hemos revisado. Bueno, ya me presento Jorge. Mi nombre es Lorenzo Rojas, soy MBA por la UPC. Y soy un consultor en innovación educativa digital con más de 15 años de experiencia en el sector educación. Eh, preferí poner eh, los logos de mi trayectoria profesional. Estas son las instituciones en donde he tenido el privilegio de trabajar, ¿okay? de conocer excelentes personas. Voy a pasar esto. Y para empezar, mientras vamos, eh, vamos iniciando las charlas, le voy a pedir por favor a todos y a todas que escaneen este código QR, ¿sí? o ingresen a menti.com y eh, coloquen este código, o en todo caso yo les voy a pasar, ahora denme un minuto, el enlace directo. Denme un minuto por favor. Por el chat. Denme un minuto para pasarles el enlace por el chat. También pueden entrar directamente. Y los que van ingresando tienen el enlace por el, eh, por el chat. ¿Sí? Es el enlace directo. Si no pueden escanear con sus dispositivos móviles este código QR. Y los que van ingresando pueden darle clic al corazón, al check, para saber que están ingresando. ¿Sí? Pueden darle check para visualizar que están empezando. Aquí están los códigos, igual, ¿no? para que lo vean un poco más grande. Esta es la pantalla que ustedes van a ver. Presionen cualquiera de estos dos botones. ¿sí? Para saber que han ingresado. Y una vez que han ingresado, le puede... ustedes tienen el control. Yo no lo tengo. Entonces ustedes cuando ingresen, le van a dar clic a este corazón o a este check. Y pasan al siguiente, a la siguiente pre presentación, al siguiente slide. ¿Sí? Un minuto que quiero entrar acá. Sí. Bienvenida. Ok. Listo, por favor, los que van ingresando, le dan un check al corazón o al like para saber que están ahí. ¿Están ahí? Buenos días. Aquí estamos todos. Ok. Solo que no pueden abrir micrófonos. Pero Perfecto. sí, acá, acá están. Entonces vamos a... Listo, fíjense. Ya tenemos a 9 más 6, 15 personas que están ingresando. Ok, perfecto. Dan 6 personas. Si cambian y le dan check al like o al corazón, si cambian, no hay problema porque se contabiliza solo una vez. ¿Sí? Lo importante acá es ver que están, que están reconociendo este aplicativo. Ok. Listo, vamos 15 personas. Vamos avanzando con los que están. Los que van ingresando, recuerden, pueden escanear el código QR que tienen allá al costado en la presentación. Y fíjense, ya algunos han ingresado, 13 personas ya han participado de esta encuesta. Es importante también para mí saber cómo estamos empezando. ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 10 personas con ganas de aprender, 10 colegas con ganas de aprender, dos optimistas, un innovador o innovadora, Dos motivados o motivadas, ¿sí? Qué interesante. Me gusta siempre colocarle acá eh, emoticons porque es distinto eh, visualizar una pregunta solamente en texto, agregarle eh, ciertas imágenes que le dan cierta interactividad en este caso, ¿no? Ok, van 17 personas, tenemos a 11 con ganas, tenemos a una persona agotada. Está bien, es normal. Trabajamos toda la semana, muchos doble tour. Normal que algunos nos sintamos, qué bueno que todavía no hay ningún triste. Alguna vez me ha tocado un triste, pero eh, normalmente no suele suceder. Agotado, sí. Con ganas de aprender, 11. Listo. Vamos a avanzar entonces al siguiente. Fíjense que acá yo tengo el mando incrustado este Menti dentro de mi presentación en Genially. Y aquí tengo los controles para visualizar. Aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, eh, si deseo que vean los códigos para que puedan trabajar, o puedo mostrar los resultados o simplemente apagarlos. Les he dado el control a ustedes para que una vez respondan, puedan avanzar al a la siguiente presentación. ¿Ok? Para no quedarnos un poco trabados. Esas opciones también te da Menti. ¿No? Hay otras en las que tiene el control el docente y otras en las que tiene el control el estudiante. En este caso, ustedes los participantes. Fíjense, como tienen ustedes el control, ya estamos visualizando la siguiente diapositiva y quería ver de qué institución nos acompañan. ¿no? Fíjense, tenemos de diferentes instituciones, CERTUX, ADEX, UPC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Científica del Sur, si no me equivoco, Toulouse-Lautrec, Parnet-Google... Eh, ADEX, Asociación Calpa, Colegio El Sauce de Quito, excelente, etcétera, etcétera. Muy bien, bienvenidos, qué bueno que somos de diferentes eh, instituciones educativas. Listo, eh, solo quería poner esta presentación para romper el hielo, conocerlos un poco eh, mejor de dónde, de qué institución nos acompañan, cuál es su estado de ánimo, cómo se sienten a esta hora del día. Okay? Y esta primera simplemente la bienvenida y para que ustedes vayan reconociendo el aplicativo. Quizás muchos ya lo conozcan, quizás otros recién lo estén conociendo. La idea es hacer conocerlos un poquito más y romper el hielo en este momento de la presentación. Continuamos entonces. Mucho gusto y bienvenidos a todos a esta presentación. Continuamos. Este es el índice o el temario que vamos a desarrollar hoy día. Como saben, es un webinar, no es un taller. Así que lo que voy... Eh, la dinámica va a ser más o menos como una charla, ¿no? Una charla magistral donde vamos a, eh, les voy a mostrar eh, ciertos contenidos y finalmente la propuesta de cómo implementar Design Thinking en su proceso de enseñanza-aprendizaje como metodología activa, ¿no? Pero es importante empezar por el contexto, ¿no? Cómo nos encontramos en este momento, a grandes rasgos, obviamente. Vamos a ver algunos defi algunas definiciones, o vamos a revisar las definiciones relacionadas a eh, Design Thinking y metodologías activas, para comprender un poco mejor el por qué vamos a presentar esta propuesta. ¿Ok? Entonces empezamos. Este es el objetivo, ¿no? Al finalizar esta sesión... Ustedes como participantes van a conocer cómo diseñar una clase utilizando el design thinking como metodología activa. ¿Ok? Y para esto vamos a conocer un poco eh, el actual contexto, ¿no? Cambios en la sociedad. Para entender por qué estamos utilizando, no solamente design thinking, sino por qué eh, durante este tiempo eh, de muchos cambios a partir de la pandemia, no solo en el sector de educación, es importante eh, utilizar diferentes metodologías activas en, nuestra, en, nuestro, diseño, eh, en, en nuestro diseño educativo. ¿no? Y para eso entender un poco los cambios que existen en la sociedad, que no se vienen dando solo a partir de la pandemia, pero en la pandemia se ha visto reflejado con mayor eh, vehemencia, digamos. ¿no? Entonces, Sigmund Bauman, ¿no? es un sociólogo, filósofo, falleció hace poco, en el año 2017, ¿No? Él desarrolló el concepto de la modernidad líquida. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Dice que la modernidad líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. ¿No? Entonces, Pagman plantea que en la modernidad líquida las identidades son semejantes a una costra volcánica que se endurece, ¿no? vuelve a fundirse y cambia constantemente. Vamos a decir que la costra volcánica fue hasta el 2000, finales del 2019, principios del 2020, ¿no? Manteníamos, considerando el tema eh, enfocado en la educación, ¿no? Eh, manteníamos la mayoría, no digo que todos, pero una buena parte del sector de educación mantenía un modelo educativo basado en el contenido, digamos, ¿no? Basados en, basados en el contenido, no era un modelo educativo basado en competencias. ¿no? Por lo tanto, las clases estaban más enfocadas en lo que sabía el docente. De hecho, que muchos ya, ya había muchas iniciativas donde se iba cambiando un poco esto, pero en, en general se mantenía esta, este modelo educativo tradicional. Esa era la costra volcánica, estábamos ahí, ¿no? no nos movíamos, se endureció todo. Empezó la pandemia y nos comenzamos a fundir. ¿no? Después de mucho tiempo en el sector nos comenzamos a fundir, comenzamos a este, salir de nuestra zona de confort, a crear, a, a imaginar nuevas propuestas educativas, nuevos diseños para nuestras sesiones de clase, y poco a poco fuimos adaptándonos ¿no? al, nuevo, al nuevo cambio. Y finalmente se cambia constantemente de forma, ¿no? nos volvimos, nos, nos comenzamos a fundir, a imaginar nuevas cosas, y comenzamos a cambiar. Ya hemos cambiado, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy día, eh, estamos regresando a la presencialidad, pero ya no es la misma presencialidad de hace tres años, ¿no? Es una presencialidad, como veía en la, en la presentación, en la primera charla magistral, y es omnicanal, ¿no? Eh, no solamente estamos, eh, y hay una propuesta, hoy una oferta presencial, sino hay una oferta híbrida, hay una oferta virtual sincrónica, virtual asincrónica, tenemos diferentes opciones para poder desarrollar la educación en, en el actual momento en que nos encontramos. ¿no? Entonces, creí pertinente este concepto ¿no? que acuñó Sigmund Bauman ¿no? sobre la modernidad líquida, cómo está la sociedad y por qué estamos cambiando, por qué nos estamos fundiendo cambiando, imaginando, repensando y creando eh, nuevas cosas para nuestros cursos. ¿okay? Eso es uno. Entonces, ¿cómo se están dando estos cambios? ¿Sí? Eh, los que somos docentes, los que estamos en el sector docente, entendemos que estamos en un modelo basado en competencias. ¿Y el modelo basado en competencias qué te dice? ¿No? El modelo basado en competencias, lo que te dice es que eh, eh, tiene una dimensión. Para que tú seas competente necesitas desarrollar tres dimensiones. ¿no? La primera dimensión es la del conocimiento. ¿no? Entonces nosotros tenemos que eh, transmitir contenidos, eh, Presentamos nuestras diapositivas, nuestros PPTs. Pero es suficiente con transmitir contenidos eh, en el actual contexto que estamos eh, comentando, ¿no? Donde supuestamente estamos en un proceso de cambio constante, ¿ok? Eh, no, ¿verdad? Necesitamos desarrollar habilidades, ¿no? Practicarlas, hacer, ir, ¿ok? Entonces voy a poner un ejemplo rápido que siempre me gusta comentarlo relacionado con... El fútbol, ¿no? Vamos a, a, a ver a Raymond Manco y a Claudio Pizarro, ¿no? Son dos futbolistas, Raymond Manco tenía una técnica formidable, ¿no? Fue creo el mejor jugador en un campeonato hace muchos años de sudamericano, incluso por encima de James Rodríguez, que es una estrella colombiana, que ha jugado en muchos clubes como el Bayern de Múnich, el Real Madrid, en Inglaterra, ¿no? Una persona eh, exitosa, digamos, en términos futbolísticos. Raymond Manco... Fue superior a él en un campeonato, se lo llevaron al PSB Indoven, que es como un semillero donde ahí se llevan a los mejores, eh, a los jugadores que están en ese club, se lo llevan los mejores clubes del mundo. ¿no? Raimo Manco fue, jugó, eh, lo trataron de poner de titular, de un momento a otro estuvo como eh, suplente, de un momento a otro ya no estaba como suplente, estaba en reserva, ya no aparecía ni siquiera, y un periodista peruano este, fue a buscarlo y a preguntarle, ¿no? Eh, Raymond Manco, ¿no? ¿Por qué no está jugando? ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta de Raymond Manco fue, bueno, eh, no es mi problema, el club me está pagando lo mismo y no me está utilizando, es problema de ellos. Esa fue la respuesta de Raymond Manco. ¿no? Y por otro lado tienes a un Claudio Pizarro, que si bien es cierto, no tenía una técnica como la que tenía este, o el Manco, Raymond Manco, era una persona disciplinada, constante, ¿eh? Este, respetuosa con sus compañeros cumplía con las normas no aparentemente es un jugador un futbolista, una persona reconocida en Alemania ¿no? en, en todos los equipos alemanes y a nivel mundial también entonces aquí viene la tercera eh, dimensión de qué es ser competente, no las actitudes los valores, la ética entonces si yo no tengo esa buena actitud para este, desarrollarme dentro de mi ámbito profesional o personal difícilmente voy a ser competente. Entonces no van a bastar con los conocimientos, ni con las habilidades que ya dijimos que las tenía Manco, sino sobre todo con las actitudes, esos valores y esa ética que nosotros vamos a tener para desarrollarnos en, este, en el mundo en el que vivimos. ¿no? Es como cuando alguien quiere manejar, yo te digo maneja, no, eh, no te voy a dar el, el cuestionario, con todas las preguntas para que empieces a manejar y con eso te doy la llave y anda a manejar necesitas practicar ok pero si ya practicaste te dieron tu brevete y estás manejando pero te pasas la luz roja en la noche te vas a 50 por hora dentro de las calles que ahora deben ser 30 por hora vas a 150 kilómetros en carretera cuando lo máximo es 100 kilómetros no estás siendo competente porque te falta desarrollar esa tercera dimensión que son eh, los valores, la ética y esta buena actitud que deberías tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se están dando estos cambios en la sociedad? Considerando eh, las dimensiones para ser competente. Entonces, para ser competencito, este, desarrollar estas tres dimensiones, pero no debo olvidar que hay una transformación en las personas, ¿no? Una transformación en su capacidad de crear y compartir. Hay una transformación en la información. Una transformación en la cantidad de información disponible, una transformación en la tecnología, en la, te, en la tecnología disponible. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no consideramos estos elementos, cambios que están habiendo en la sociedad, también en el diseño de nuestros cursos, sobre todo en el desarrollo o en el diseño de nuestras actividades formativas y sumativas, difícilmente vamos a estar alineando a nuestros estudiantes a que sean ciudadanos competentes y que puedan desenvolverse exitosamente en este futuro donde hay muchos cambios, ¿no? Cambios profundos y constantes. Entonces, si vamos a diseñar unas acti algunas actividades, no digo todas, debemos considerar que nuestros estudiantes ya tienen una capacidad de crear y compartir. Podemos utilizar quizás algunas redes sociales públicas o internas para trabajar estas habilidades o estas capacidades que ya están desarrollando nuestros estudiantes. Eh, relacionado a la información, hay tanta cantidad de información que podemos desarrollar esa, eh, esa competencia digital del estudiante de, para buscar información. Quizás empezamos nuestras clases no contando algo, sino pidiéndoles a ellos que, pero nosotros debemos ser facilitadores para ayudarlos a buscar en los lugares pertinentes, ¿no? en, en páginas web que sean reconocidas, que sean este, oficiales, o personas que tengan prestigio a nivel local o mundial. ¿Ok? Y obviamente la tecnología que está relacionada mucho con la transformación digital que se viene dando ya hace algunos años. ¿Ok? Entonces, quería mostrarles esto como contexto para entender por qué estamos cambiando, por qué estamos imaginando y recreando el diseño de nuestras sesiones de clase. ¿Ok? Considerando estos aspectos y cómo la sociedad digital está cambiando. Esto tiene, es un tema que... Eh, podríamos discutirlo mucho más, pero dado el tiempo, creo que con esto podemos comprender un poco mejor el por qué. No solo design thinking, podemos utilizar otras metodologías, ¿no? Aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo, este, gamificación, qué sé yo. Y en este caso nos toca design thinking, que es lo que quiero presentarles a ustedes. Ok, vamos a ver algunas definiciones rápidamente, ¿no? Sobre el design thinking. Metodología activa. ¿No? Estamos diciendo design thinking como metodología activa para el aprendizaje. ¿Por qué he puesto esta bicicleta <ríe> y está eh, dando una vuelta en el aire? no Lo que ya les mencioné en la parte slide anterior. ¿no? ¿Para que esta persona, para que este joven pueda hacer esa vuelta? ¿no? La, hoy día yo le voy a entregar la bicicleta y él se va a ir e inmediatamente va a dar esa vuelta. ¿no? Tiene que practicarlo, pero como les dije antes, no, no le tienen que dar un manual con lo que tiene que hacer. Le tienen que dar el manual y tienen que empezar a practicar. Entonces la metodología activa te dice eso. Es una enseñanza basada, en eh, centrada en el estudiante, ¿no? En su, capa en su capacitación en competencias propias del saber de la disciplina. Para, lo que es, para la disciplina que sea, él tiene que practicar. No basta con que solamente eh, tenga la parte de teórica. Creo que eso ya lo sabemos, pero es importante reforzar un poco más este tema, ¿No? Y estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. ¿Ok? No soy un receptor meramente, sino participo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Soy parte de la construcción de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, estas metodologías enfatizan que la enseñanza debe tener lugar en el contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional. Entonces tenemos dos conceptos en lo que dice metodología activa, ¿no? Uno, que... Para que desarrolles estas competencias tienes que participar en el proceso, ¿sí? Eso tiene que ser parte de un problema o de un contexto del mundo real o de tu práctica profesional. En este caso estamos viendo un ciclista, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este deporte, tiene su nombre. Pero bueno, para la actividad que realicemos necesitamos practicar, pero en un contexto real del mundo o de nuestra práctica profesional, ¿ok? ¿Ok? Aquí tenemos algunas características, las voy a mencionar rápidamente. ¿no? El estudiante tiene el rol protagónico, ¿no? el docente es guía del proceso, eh, los estudiantes tienen, deben tener libertad para desarrollarse sin limitar su capacidad, creatividad, iniciativa e imaginación. ¿no? El aula de clase, el espacio donde trabajemos, ¿no? tiene que ser funcional y pedagógica. Se debe crear un ambiente de colaboración ¿no? en valores de respeto y empatía. O sea, seguimos relacionando la metodología activa con las dimensiones de la competencia, ¿no? Y los conocimientos pueden ser aplicados a los problemas y circunstancias de la realidad cotidiana, ¿no? Lo que ya mencionamos en eh, las dimensiones de ser competente y en el, la definición de lo que es una metodología activa. ¿Ok? Entonces tenemos claros algunos puntos, ¿no? Que, tiene que, que el estudiante participa del proceso y que en la medida de lo posible tiene que estar alineado a un problema real. ¿No? El estudiante es el protagónico y el docente es una guía. Entonces aquí es donde eh, se relaciona con el design thinking, ¿no? Porque el design thinking, ¿qué te dice? Que es un enfoque centrado en el ser humano, ¿ok? Que ve en la multidisciplinariedad, colaboración y co-creación de pensamientos y procesos, caminos que lleven a soluciones innovadoras, ¿no? Su objetivo máximo, máximo del design thinking, máximo dije, ¿no? se me trabó la lengua. O, o, bueno, <risa> tiene por objetivo máximo promover bienestar en la vida de las personas. ¿okay? Entonces el, el design thinking, el diseñador, el que, el que tiene el pensamiento de diseño, su máximo objetivo es promover el bienestar en la vida de las personas, sea donde sea que aplique esta metodología. ¿no? Y los design thinking, ¿no? los, los diseñadores en sí, ven como un problema todo aquello que perjudica de la experiencia, ¿no? En este caso, nosotros hemos visto un problema cuando inició pandemia, ¿no? que pasamos de un modelo tradicional presencial a un modelo virtual sincrónico, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. En algunos casos virtual. Ahí hubo un, algo, un problema, estaba dando la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, los design tienen que ver un problema en todo aquello que pide la experiencia. Eh, un minuto, mi internet está abajo, me avisan. Y el bienestar en la vida de las personas. Entonces, la principal tarea es identificar problemas y generar soluciones. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que identificar problemas y generar, bueno, creo que lo hacemos generalmente, pero aquí lo estamos poniendo un poco más a la luz. que es a lo que hemos venido, ¿no? empezar un poco siempre con las acciones y contextualizarnos en el momento, Esta es la propuesta. Pero antes de hacer la propuesta, quiero mostrarles algunos conceptos generales también relacionados, a qué es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer antes de nuestra propuesta? Diseñar experiencias de aprendizaje con las cuales estudiantes adquieran conocimientos o habilidades a partir de la experiencia, ¿no? Hemos visto que el design thinking está enfocado en la persona, su ser la persona es el ser humano, ¿no? En la co- y en identificar y solucionar. La metodología activa también nos dice que la, el concepto de la metodología activa nos dice que el estudiante aprende cuando es protagonista, cuando es parte del proceso, y ha aplicado un... entonces, diseñar aprendizaje. Los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades a partir de la experiencia. Para lograrlo, como docentes, debemos identificar problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar soluciones considerando las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Vamos a ver un ejemplo concreto de la vida real aplicado para entender mejor este concepto. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Cómo debemos hacer? no Hemos visto qué debemos... Digamos, teóricamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar? Lo primero que debemos hacer es enfocarnos en las necesidades. ¿no? Este es el proceso de diseño. Tenemos que enfocar en las necesidades. ¿En las necesidades de quién? Las necesidades del docente. Las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Y también las necesidades e intereses de la sociedad, ¿no? Recuerdan que en la definición de metodología activa, repito, al final dice que tiene que estar enfocado en la medida de lo posible en problemas reales de la sociedad en general o de su este, ámbito profesional. Entonces tenemos que tener clarísimo qué necesidades tenemos nosotros, qué necesidades e intereses tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y, y qué necesidades e intereses tiene, tiene nuestra sociedad. Entonces dice en el medio esta zona donde este, fluyen ¿no? estas tres dimensiones dice esta es la zona donde estas tres se superponen dicen que trabajar con convicción y entusiasmo la idea es tener entusiasmo y ser tener convicción haciendo entonces hay un tema que se tiene que trabajar mente que es reconocer necesidades no solamente del estudiante, la de nosotros también y la de la sociedad. Porque eso nos dice que si recogemos esos tres ámbitos, podemos eh, desarrollar esas habilidades para que sean competentes. ¿okay? Lo segundo que debemos hacer es conocer nuestro, nuestro ecosistema educativo trabajando en un modelo educativo basado en competencias. Entonces tenemos que conocer este ecosistema. ¿No? Eh, ¿Cuáles son las necesidades e intereses de mis estudiantes? ¿Cuáles son las necesidades e intereses del docente? y ¿Qué rol y perfil voy a cumplir como docente? ¿No? ¿Voy a ser guía o voy a ser investigador o voy a ser facilitador o voy a ser expor? ¿Ok? Tenemos que reconocer eso. Y las tecnologías las he colocado en este círculo que engloba a todos los demás porque es transversal a todo. ¿no? Vamos a encontrar tecnología para cada una de, estos, eh, de estas dimensiones que estoy proponiendo. Tenemos que saber qué metodología, en este caso, ya les dije, mi propuesta para este caso es Design Thinking, inclusive dentro de esta propuesta se pueden incluir otras metodologías, pero la base va a ser Design Thinking, pero podemos utilizar otra. Pero tenemos que tener claro cuál vamos a utilizar. ¿Qué modalidad vamos a hacer? Esencial, blended, híbrido, ¿no? virtual, virtual asincrónico. Todo eso tiene que ver al momento de diseñar. Tenemos que tener claro este ecosistema educativo. Van a ser aulas adicionales, van a ser aulas virtuales, van a ser aulas. Se va a dar desde cualquier lugar, se va a dar en diversos países. Tenemos que tener claro eso también. ¿Y en qué formato? Va a ser un curso, un seminario, talleres, web, bootcamp. ¿no? Entonces tenemos que conocer antes de empezar cómo debemos hacerlo. Primero debemos conocer las necesidades. Nuestro ecosistema educativo, considerando el modelo educativo que utilizamos, entiendo que es un modelo educativo basado en competencias. ¿Okay? Y tener claro también estas dimensiones pedagógicas. Cuando yo diseñe mi experiencia de aprendizaje, una experiencia lo que vamos a crear, experiencia que te dice que tú lo has vivido, que, tido, que tú lo has experimentado. Cuando yo creo mi experiencia, estamos hablando de eh, entornos de aprendizaje digital, no, tenemos que considerar la dimensión informativa, un espacio donde vamos a colocar, por ejemplo, nuestras guías, nuestros sílabos, las presentaciones, materiales de estudio, etc. ¿Okay? La dimensión comunicativa, ¿no? los anuncios, los foros, los chats, etc. Etcétera, etcétera. La dimensión experial que está relacionada justamente con eh, las actividades formativas y sumativas que van a ser nuestros estudiantes, ya sean grupales o individuales, ¿no? Aquí vienen todas las tareas o actividades que vamos a diseñar, formativas o sumativas, ¿no? Y finalmente la dimensión tutorial y evaluativa que engloba todo. Aquí es donde nosotros aplicamos la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Se realiza utilizando las metodologías activas de aprendizaje y el uso de las tecnologías de información y la comunicación, ¿Ok? Listo, entonces estos, estas son algunas consideradas, entre otras, que debemos tener en cuenta antes de empezar a diseñar nuestra propuesta. Y aquí viene la implementación, ¿no? Ya les mostré, hice una breve introducción que espero haya sido clara, ¿no? Y si no, igual al final pueden hacer sus preguntas y ahí despejamos las dudas que ustedes tengan. ¿sí? Entonces, esta es nuestra propuesta. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿no? Vamos a implementarlo utilizando esta metodología que ya les mencioné, Design Thinking, en cinco fases. ¿no? Tiene tres momentos: el momento de inmersión, el momento de ideación y el momento de implementación. ¿okay? Y es, estas fases son cinco, ¿no? Vamos a empatizar, vamos a definir, vamos a idear, finalmente prototipar y testear. Sí, no voy a entrar acá en mucho detalle, se los voy a mostrar. En un momento, en el ejemplo que tengo para ustedes, ¿no? Pero es cinco fases. ¿okay? Y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en nuestro diseño para nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos. Y aquí les he puesto ejemplos. Recuerdan que mencioné hace un momento que necesitamos identificar las necesidades e intereses y a partir de esa identificación... Vamos a generar nuevas ideas. Este es el, el punto clave para esta metodología. Para poder aplicar el design thinking en nuestro diseño de experiencia de aprendizaje, es el punto clave. Identificar necesidades e intereses y generar nuevas ideas y plantear soluciones. Voy a poner, ¿no? por ejemplo, necesidades e intereses del docente. Uno se pueden identificar con estas necesidades, ¿no? Necesito saber que mi estudiante me está tomando atención. Fue un problema que se presentó en, en pandemia, porque todos, o la mayoría, tenía apagadas sus cámaras y no sabía si estaban tomando atención. ¿Sí? Cuando puse la primera, eh, el primer Menti y les dije presionen el botón de like o el corazón, en momento yo sabía cuántos estaban participando. Entonces podemos saber de alguna manera utilizando tecnologías ¿Quiénes están participando? ¿Cuántos? En este caso con Menti. Hay otras donde pueden colocar el nombre y podemos saber ya quiénes son los que están participando, no solamente todos, ¿ok? Necesito que mi estudiante participe, está participando. Necesito usar aplicativos amigables y que no consuman muchos recursos de mi PC. Necesito conectar mejor con mis estudiantes. Ojo que estas son necesidades que han partido de algunos talleres que he dado y que los mismos docentes lo han planteado. Y aquí pongo tres puntos suspensivos porque hay muchas más necesidades. El estudiante, ¿qué puede decir? Necesito un docente que sea un experto en los temas que me enseña. ¿Correcto? Necesito un docente que me mantenga motivado. También pide eso el estudiante. Necesito un docente que utilice tecnologías que ayuden a mejorar mi aprendizaje. No solamente que las utilice, sino que ayude a mejorar mi aprendizaje. Necesito clases dinámicas e interactivas. Y bueno, aquí hay los tres puntos suspensivos, porque pueden tener más necesidades e intereses. Y finalmente salen las ideas, ¿no? ¿Qué planteé yo a partir de esas necesidades? Yo dije, ¿cómo voy a desarrollar o cómo voy a diseñar esta nueva experiencia de aprendizaje a partir de esas necesidades que he identificado? Y lancé muchas ideas, ¿no? Voy a utilizar tecnologías que permitan hacer un seguimiento inmediato a la participación de mis estudiantes. Seleccioné Miro, seleccioné... Jamboard, seleccioné este Menti, ¿ok? Utilizar que, tecnologías que permitan interactividad, utilizar tecnologías amigables y en su versión gratuita. Este es un punto muy importante, ¿no? Yo he utilizado estas tecnologías en su versión gratuita para que todos puedan utilizarlos sin excepción. Utilizar metodologías que permitan desarrollar las capacidades y habilidades que ofrecemos a los estudiantes, ¿no? La universidad ofrece al estudiante le da una oferta, tú cuando termines tu carrera vas a ser competente en esto, en esto y en esto. Tus competencias generales y tus competencias específicas. ¿Ok? Utilizar una metodología que permita al estudiante participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo me planteé como ideas. ¿no? Luego tenemos, vamos a revisar las competencias ¿no? y metodologías. Propuse el design thinking, también bien algunos casos gamificación. Eh, vamos a formular el logro. ¿Por qué coloco el logro como algo importante? El, el logro, bueno, viene primero la competencia y de ahí los logros de la unidad y los logros de las sesiones. ¿Por qué? Porque el logro va a ser nuestra guía. ¿No? Este es mi logro, entonces mi actividad final tiene que estar alineada. Mis actividades intermedias, las formativas, tienen que ser un insumo que alimente esa actividad que va a hacer una evidencia de que estoy cumpliendo con el logro de aprendizaje. ¿no? Y aquí es donde yo propongo contenidos y actividades. ¿no? Estos son mis contenidos, son los temas. Para eh, interiorizar estos temas voy a proponer estas actividades y para estas actividades voy a proponer estas evidencias. Y recién cuando tengo claro cuáles van a ser mis contenidos, mis actividades y mis evidencias, yo decido qué tecnologías voy a utilizar para para esta sesión, o para este curso, o para esta unidad. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. Y finalmente, bueno, no finalmente, ya cuando tengo todo eso claro, planifico mi secuencia didáctica de mi, de mi sesión, ¿no? que todos debemos conocer. El inicio de mi sesión, el desarrollo de mi sesión, y el cierre de mi sesión. ¿Ok? Una vez que está todo eso claro, ya voy a desarrollar los materiales y voy a decidir ¿Qué aplicaciones voy a utilizar para mis presentaciones? ¿Qué aplicaciones voy a utilizar para diseñar mis actividades? ¿No? Me Jamboard Paddle en este caso. Y finalmente implemento mi experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Implemento mi experiencia de aprendizaje. Listo. Vamos a ir a la experiencia. Y esto es lo que les quiero mostrar. Esta es la propuesta que les doy para el design thinking, ¿no? Esta es una propuesta. Estoy utilizando Padel como espacio digital de aprendizaje. Padel, ¿ok? Espérense, déjenme visualizar un minuto, por favor. que Quería mostrarles algo antes de pasar a esto. Okay, no está? Y aquí he diseñado lo que les dije a ustedes, ¿no? lo que les acabo de mencionar. Yo les dije que eh, las dimensiones, por ejemplo, las dimensiones pedagógicas. no. Tenemos la dimensión informativa está en esta columna, ¿no? contenidos y materiales. Si le dan clic a este, este primer bloque van a ver la presentación de este curso. ¿ok? Tiene un código, una clave igual, solo se los muestro. Eh, y aquí tengo otros materiales. Podría haber puesto el sílabo también, por ejemplo. ¿no? Pero tengo, por ejemplo, unas plantillas para que cuando trabajen, cuando estén en el momento de ideación, puedan utilizar estas plantillas para que desarrollen ese proceso. Los pasos para el diseño de esta experiencia de aprendizaje utilizando Design Thinking, lo que hemos visto hace un minuto acá, ¿no? esto que vimos acá, Aquí con materiales, ¿no? Aquí les he mostrado a grandes rasgos los contenidos, pero aquí ya les alcanzo algunos materiales para que puedan eh, fortalecer más esos conocimientos, ¿no? Aquí con un poco más de detalle, ¿no? Por ejemplo, las metodologías que podrían utilizar, ¿no? Gamificación, aprendizaje cooperativo, design thinking, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tenemos un bloque en el que tenemos los contenidos sociales, la, la parte informativa. Padel también me permite crear una, una columna donde puedo eh, desarrollar esta dimensión de comunicación. no He utilizado Telegram. Si yo le doy clic acá, voy a ingresar a un grupo de Telegram exclusivo de, de ese curso que, que he dictado, ¿no? Entonces ahí pueden participar. Puedo colocar incluso acá un bloque donde yo les ponga acá preguntas frecuentes. ¿Ok? Estudiantes pueden hacer las preguntas frecuentes en cualquier momento. Esto puede ser este sincrónico y esta puede ser las sincrónicas si y ya las puedo responder en cualquier momento. ¿Ok? Aquí es donde empieza mi proceso. Empatizar, ir, idear, prototipar. ¿Ok? Aquí es donde empieza mi proceso, aquí es donde yo implemento la metodología de Design Thinking. ¿OK? empiezo con la parte de empatizar, algo que ya hemos hecho. ¿no? Yo siempre empiezo con la vida, ¿no? Me gusta que vayan reconociendo eh, el aplicativo, lo que ustedes hicieron. ¿no? Les mostré, darles cómo se sienten. Luego, eh, me gusta conocer el perfil, en este caso eh, trabajo con docentes, entonces me gusta conocer su perfil, ¿no? Qué tan preparados están ¿no? en el uso de herramientas digitales, ¿no? qué tan preparados se sienten para impartir clases en ambientes virtuales, etcétera, etcétera. Ok, entonces, en la parte de empatizar trato de conocer un poco más a mis docentes. Obviamente, yo hice un análisis previo, aquí estoy complementando un poco más con eh, mis estudiantes, ¿no? Aquí voy. ¿Dónde está el modelo? Acá. La parte de empatizar, ¿no? Para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de sus vidas. Importante en esta metodología. Los voy conociendo un poco y en este caso es un, mis estudiantes son docentes, entonces quiero conocerlos a ellos como docentes. Y luego paso a la siguiente parte, ¿no? A definir. ¿Y qué me dice definir? definir, me dice que estén marcados en el problema adecuado si yo no identifico el problema adecuado es muy difícil que la solución sea la correcta ¿Ok? entonces en este proceso mis estudiantes son los que participan, empiezan de manera general, trabajando de manera individual y pasan a una parte colaborativa, ¿no? todavía no es cooperativa, sino es colaborativa que entre todos desarrollan este, en este caso el Customer journey tema de metodologías ágiles, no parte del, del design team que está muy relacionado con innovación y con la creatividad, ¿ok? Voy a poner un paréntesis. Innovar, no necesitamos, mejor dicho, no necesitamos ser este, algo de lo, de la nada. Podemos innovar utilizando cosas que existen, pero poniéndolas en contexto. Por ejemplo, aquí he utilizado herramientas que existen, he utilizado metodologías. Que este, una secuencia de aprendizaje que ya existe pero la he integrado todo en un nuevo diseño, en un nuevo proceso que es este, ¿no? el que les estoy presentando, que es el diseño de una experiencia de aprendizaje utilizando la metodología de Design Thinking entonces para identificar el problema es importante trabajar con metodologías ágiles esto lo hacen mis estudiantes yo soy un facilitador, cuando estoy en este curso yo estoy con ellos en cada parte del proceso por ejemplo cuando utilizan Miro eh, Utilizo una de las herramientas de las metodologías áctiles, como es el qué, cómo y por qué, ¿no? Donde analizamos fotografías para saber qué están haciendo, como la parte más imaginativa, la más creativa. A partir de fotos tratamos de conocer un poco más. Utilizo árbol de problemas, ¿no? Causa-efecto. ¿Cuáles son las causas de este problema y cuáles son los efectos de este problema? También utilizo ni los puntos de dolor. ¿no? no les voy a explicar ahora el detalle de, de cómo se trabaja, pero son metodologías ágiles que se utilizan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta propuesta que estamos haciendo. ¿ok? Este es un trabajo colaborativo, y luego de haber trabajado de manera individual y de manera colaborativa. Pasamos a identificar también problemas y necesidades entre todos. Sigue siendo colaborativo. Escriben y identificamos entre todos. Yo no les digo cuál es el problema, que mis estudiantes, con la facilitación del docente, identifican utilizando todas estas herramientas que hemos visto acá, el qué, cómo y por qué, el árbol de problemas, el journey map o cualquier otro que ustedes crean que se pueda adaptar mejor a su curso y lo anoto. ¿No? ¿Cuáles son las necesidades? Motivación, mejor experiencia, valores, aprendizaje dinámico, problemas identificados: conectividad, distracciones, participación, conexión, hallazgos o puntos de dolor, que es con el Customer Journey Map. No recibe indicaciones claras para realizar actividades formativas, no, no recibe una buena retroalimentación, no desarrolla conclusiones o síntesis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estamos aplicando la metodología. ¿no? Cómo empatizo con mis estudiantes, cómo defino el problema adecuado de una manera única, y aquí empezamos con el momento de ideación, ¿no? Empezamos a idear ya con los insumos, ya con conocimiento adquirido previamente, ¿no? De un trabajo individual y de un trabajo colaborativo, y aquí vamos a trabajar en grupo, ¿no? La idea en grupo y colaborativo es que colaborativamente estamos todos partiendo ¿no? De manera individual, pero entre todos. En grupo ya conversar, de manera cooperativa, digo, ya es un feedback, comentamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y rediseñamos. Entonces aquí, aquí empezamos con diferentes ideas para atender estas necesidades que hemos identificado. Y los estudiantes se van, por ejemplo, en este caso a Jamboard, y aquí ya empiezan a trabajar en equipos de manera cooperativa, ¿no? Aquí involucra lo colaborativo, pero ya de manera cooperativa también. Y comienzan a presentar, a armar sus ideas, ¿no? Con estos post conocidos, ¿no? Con la lluvia de ideas. Hay muchas más herramientas de las metodologías ágiles, pero digamos que una primera herramienta es esto. Y yo también les comparto a ellos, les compartí una plantilla, y con esta plantilla ellos empiezan a trabajar, y Padel me permite, algo que también me permite el Padel, es compartir, este, permitir que mis estudiantes compartan el trabajo que están haciendo. Entonces ellos empiezan a trabajar en la plantilla, ¿no? Esta es la plantilla que... Y ellos comienzan a llenar esta plantilla y comienzan a compartirla acá. Esta es la plantilla que yo les doy. Y este es el resultado de los estudiantes que van compartiendo sus trabajos. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siguen siendo ellos los eh, protagonistas, como mencionamos anteriormente conceptos que vimos de metodologías ágiles y de Design thinking. Ellos son los protagonistas del proceso de aprendizaje, y el docente es su guía, ¿no? presentando sus propuestas en, en este camino. ¿Ok? Entonces, finalmente presentan, una vez que tienen sus ideas, también tienen que trabajar en grupos, pues aquí yo les dejo algunas herramientas con las que pueden trabajar, y técnicas para trabajar equipos, pues, ¿no? El Storyboard, el Storytelling, ¿no? Este, lo que ellos deseen trabajar Pueden trabajar gráficos eh, Un flujo de procesos, etcétera, etcétera Y el testeo consiste En que mis clientes Van a presentar Su propuesta a otro grupo Presentan su propuesta entre grupos Entre ellos dan su feedback Y luego hacen una presentación final para todos ¿Sí? Eh, esta propuesta que, que les estoy planteando o que les presento, es una propuesta que ya la vengo tratando hace mucho en diferentes cursos y, y he obtenido muy resultados eh, de manos se los digo, una propuesta que parte de, de una investigación, o sea, no les digo que solo lo creen a innovar para crear algo, tenemos ya cosas que están hechas. Entonces, por ejemplo, para la primera parte de mi presentación vi una presentación del Tecnológico de Monterrey que usó en la pandemia donde presentó, ¿no? donde eh, preguntaba con el mente a sus estudiantes y puso los emoticons, tomé eso de una presentación del tecnológico, una parte del proceso y uso de Padel de Liliana Galván, que es una reconocida gente este, intelectual acá de, de Perú, tomé algunos ejemplos también de ella y luego mi experiencia en el uso de las herramientas y la investigación en diferentes metodologías activas, ¿no? como gamificación, design thinking, este aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en retos. Y dentro de este proceso tenemos, y se han dado cuenta, otras metodologías como el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje cooperativo. ¿Ok? Pero tengo de base el design thinking. Se dan cuenta que aquí también tengo los momentos de la sesión. El inicio rompo el hielo, ¿no? Que es el empatizar. El desarrollo, donde vemos todas las actividades formativas. Definir, idear, prototipar, ¿no? Y el cierre, donde hago el testeo de, en su presentación, y tengo un par de slides ellos también, deberían ver. Ok, este, quiero agradecerles a todos por su participación, y antes de terminar con mi presentación, ustedes van a tener un tiempo para preguntas, este quisiera por favor que ingresen a este enlace, de, de la misma manera como lo hicieron en... Eh, al inicio de esta sesión, y por favor, escriban ahí los, sus sentimientos ¿no? al finalizar esta charla, qué es lo que han sentido ¿no? en este proceso. Yo sé que es una charla muy, muy concreta, ¿no? está enfocada directamente en lo que quería mostrarle pero lo importante era que relacionen muy bien lo que significa una metodología activa, lo que significa el design thinking, cómo pueden este, innovar a partir de eh, propuestas que ya existen, lo integran en una propuesta como esta, utilizando el Paddle, integrando otras herramientas, donde tú puedes, donde tú observas la metodología, los momentos de la sesión, las dimensiones pedagógicas que les mostré, no, eh, la dimensión informática, comunicativa, la dimensión evaluativa y la dimensión experiencial, no. Aquí se ve todo. Entonces, les pido por favor. Ah, muy bien, ya están ingresando muy adaptable, curiosidad, interés, le encantó, qué bueno, <ríe> me gusta mucho. Hay tres, esta este es una herramienta también que les permite a ustedes, echando lo que ya mencionamos a, a, antes, es una herramienta, parte de lo que yo visualicé, o parte de estas ideas que partieron, era o de las necesidades, eran mis estudiantes, cómo sé que están participando, es un problema que muchos docentes han tenido, entonces, utilizo Menti, con Menti sé quiénes están participando, cuántos, cuántos, no quiénes. Entonces, si tengo 40 alumnos, puedo saber que hay 35 participantes. En el caso de Miro, ahí sí sé quiénes están participando, no solamente cuántos, porque en Miro ingresan con su nombre. Y es como si en el aula, trabajo en grupo, donde están participando, y ahí puedo este, visualizar ya sus nombres. ¿Ok? Y todo en un sistema de del Learning Analytics, ¿no? Donde tú puedes ver y visualizar quiénes han participado, en qué momento han participado, ¿no? Entonces también es muy interesante para poder facilitarnos ese problema que teníamos al inicio de pandemia. No sé si mis, mis alumnos están participando, todos tienen las pantallas apagadas. Pero si utilizamos esta propuesta, en todo momento nuestros estudiantes están haciendo algo, están participando y nosotros los estamos acompañando. Y nosotros vamos a saber quiénes están participando. Y el que no participa, simplemente no va a tener nota. Aquí se complementan otros temas, ¿no? Como la participación, para que también incentive un poco más a que participen. Pero bueno, esta es mi propuesta. Espero que les haya sido de utilidad. Y antes de pasar a las preguntas, quiero terminar. Me gusta terminar siempre con este soneto de Jenny Roca, ¿no? Lo hizo en el año 2020. Él es un él ve todo sobre temas de tecnología y sociedad digital, es un consultor español, y esto lo hizo considerando el verano europeo. pese a tanto dato y tecnología, cuando todo es cambio y necesidad, cuesta saber qué hacer cada día para reunir futuro y realidad. Hace falta talento y energía, y fijar, y fijar qué temas tienen prioridad, juntando arte, ciencia y economía, con luchas, planeta y comunidad. Parecerá poco serio rimando, pero hay que buscar nuevas maneras, porque las viejas no están funcionando. Usad agosto para ir pensando todo lo que hay que cambiar de veras y volver prestos a seguir luchando. Bueno, agosto es su verano europeo, ¿no? Bueno, me encantó este soneto y siempre me gusta ponerlo al final. Es como algo... Es, se relaciona totalmente con lo que hemos pasado todos nosotros. ¿no? Entonces, muchas gracias. Les agradezco por su participación. Ahora sí pasamos a las preguntas, los que deseen hacer preguntas. Aquí veo algunos sentimientos de algunos que han logrado participar acá, ¿no? Curiosidad, interesante, agradecimiento, muy adaptable, compartir herramientas. Le encantó curiosidad. Qué bueno que causó curiosidad, ¿no? Si no causo curiosidad en mis estudiantes, entonces. Tengo que ver en qué puedo ir mejorando, ¿no? Entonces, esta ha sido mi presentación. Este, Isabel, Jorge, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, aquí estoy para presto a responder las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Lorenzo. Eh, sí, más gracias, bien, antes Jorge. de ir a la, a la ronda de preguntas, vamos a pasar una, una pequeña encuesta eh, para todos. También, eh, en el caso de los que son profesores de UPC, por favor, llénenla para que les considere su hora de capacitación. Sí, aquí les está apareciendo ya la encuesta, vamos a dar dos minutitos, pero igual, eh, mientras llenan esta encuesta, pueden ir ustedes colocando sus preguntas en el chat. Por ahí veía que Lorenzo consultaba si podrías compartir el, el enlace del Padlet, no sé si será posible. Sí, claro, sí. Sí. Esto, yo comparto todo. Y, y a perdón, bien. la interrupción. Además, este, tenemos una pregunta de Alex Vanegas, que más temprano okay. preguntó si tenemos que diseñar la clase cada vez que damos la misma materia. Debe, debemos diseñar la clase cada vez que damos la misma materia. Eh, particularmente desde mi punto, desde mi experiencia, eh, diseñarla nuevamente no en su totalidad, pero lo que yo sí hago siempre es, es utilizar una herramienta diferente, ver en qué, qué puedo mejorar. Siempre hago un análisis al final eh, y veo si, si alguna herramienta más que otra o una no funcionó tanto, veo qué pudo suceder y edito o cambio de herramienta. Y lo que sí, por ejemplo, en los cursos que doy siempre actualizo, ¿no? en las actividades actualizo con información nueva. Normalmente no es que la rediseñe, pero hago algunos cambios puntuales, pero la propuesta está ahí. ¿no? no es que rediseño todo, sino que eh, actualizo algunas actividades. Lo que sí cambio son las actividades. No en el 100%, pero sí este, siempre las reviso y las voy cambiando. Pero el contenido lo actualizo de acuerdo a, a lo que va aconteciendo en el mundo. ¿no? Porque justo estos cursos que están relacionados con tecnología, con innovación, siempre hay cosas nuevas que van apareciendo. Pero las actividades casi siempre son las que más voy este, adaptándola al contexto, ¿no? Teníamos un contexto de virtual sincrónico, ¿no? En 2020, parte del 2021, ahora estamos en un contexto presencial, virtual sincrónico, híbrido. Entonces voy adaptando las actividades de acuerdo al contexto en que nos encontremos, relacionado obviamente en educación, ¿no? Si va a ser modalidad presencial, híbrida o virtual, ahí voy seleccionando herramientas y cambiando actividades. Muchas felicidades, muchos saludos desde Honduras, Centroamérica. Excelente presentación. Mucho, Muchas felicidades. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Eh, sí, este, este material lo van a poder revisar. Voy a volver a, a, cor, a colgar el... Perdón, hay abrazo? una pregunta más de María del Carmen que preguntaba si el logro lo asocia con el resultado. ¿El logro lo hace con el resultado de qué? ¿Con qué resultado? Eh, pues no, no, no indica más. Eh, yo me imagino que está re claro. el resultado lo, lo que de, yo, de la clase. Yo hago el resultado esperado, el resultado esperado del estudiante es porque está alineado a las competencias. ¿no? La, normalmente utilizo unas rúbricas a las competencias que quieren desarrollar y, estas son, y los logros obviamente están alineadas. A, al cumplimiento de estas... Bueno, en este caso capacidades, ¿no? Porque la competencia se desarrolla en toda la carrera. Si no son las capacidades de una competencia, los logros están alineados. Y sí, ¿no? Finalmente estos logros están alineados al resultado. Tienen que estar alineados, ¿no? Si entendí bien la pregunta. ¿Alguna eh, otra pregunta? Eh, ahí... Están indicando si alguien no le ha salido la encuesta y es profesor de UPC. ¿Hay algún correo de repente al que puedan escribir para su capacitación, su hora de capacitación? Recuerden que. Ah, eh, horrible, a ¿no? la, Ya, ok. A través de la, de la encuesta que está en la pantalla pueden registrar su, su calificación, su, perdón, su participación para los que son docentes de UPC y desean que se les considere. Su hora. Eh, si por alguna razón no les sale, por favor escriban acá eh, en el chat Gabriela punto, Álvarez. Sí. sí, en el chat está el correo. Si no les aparece la encuesta, por favor escriban a gabriela.alvarez.upc.pe Una última o sea, pregunta. Una última pregunta, sí. Claro. A ver, Verónica, adelante. ¿Qué tal? Eh, un gusto estar acá. Te felicito, Lorenzo. Muy buena tu, tu presentación, aunque he llegado un poquito tarde, pero alcancé a escuchar bastante. Así que te felicito. Y justamente Gracias, mi Carolina. pregunta viene, porque también siempre ando explorando nuevas, eh, digamos, nuevas este, metodologías. Este design thinking, este, es, eh, bueno, está en boga, todo el mundo lo viene utilizando, muy aplicado y con resultados exitosos en materia de de la industria, de los procesos, en las empresas, y, y veo que lo aplicas muy bien también al proceso, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí yo quería preguntarte, digamos, qué aspectos tú consideras que tienen que tomarse en cuenta, o precisarse, o tomar este, mucho cuidado cuando lo aplicamos a procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya. Eh, bueno, lo que... el para mí es el inicio del, de la metodología, ¿no? donde nosotros identificamos estas necesidades eh, del estudiante, del docente, como les mencioné, y finalmente la sociedad, enfocándonos eh, directamente en la sesión, las necesidades de, de mi curso en esa sesión. Por ejemplo, aquí lo mencioné, ¿no? en parte de mi presentación, parte de mi presentación eh, una de las necesidades, por ejemplo, que identifiqué fue la participación de los estudiantes. Muchos docentes decían, mis estudiantes no están participando, no participan, tienen las pantallas apagadas. Entonces, parte de esa propuesta, ok, ¿qué herramientas tengo yo para eh, identificar eh, la participación de mis estudiantes? ¿no? Cuando empezó pandemia, cuando empezamos a trabajar en esta modalidad virtual sincrónica. Entonces, ahí creo que está el punto, identificar las necesidades y el problema. Si no tienes claro esa parte en el proceso, lo que sigue después eh, no va a estar bien, por más que la metodología esté bien aplicada, el resultado no va a ser realmente el adecuado. ¿no? Entonces, para mí dentro de este proceso lo, lo, lo más importante es el inicio, ¿no? la necesidad de la identificación del, del problema. No sé si con eso respondí tu pregunta o te confundí más. <ríe> y el, y el Yo creo que de, sí, Lorenzo. Ok. Y el tema de ser también, de que, tengo, que sea significativo el proceso, ¿no? que tenga un propósito, un significado, eso también es importante. no Y do, muy dosificado, ¿no? Si, si se han dado cuenta, es algo que no es recargado, el proceso se ve en una sola pantalla, los estudiantes tienen claro los pasos que deben de seguir, las herramientas son muy fáciles de utilizar. Entonces, ahí nosotros estamos de guía, básicamente, ¿no? Pero nuestro trabajo ha sido anterior. Todo el diseño, ahí está nuestro trabajo. Una vez que empezamos la sesión, el protagonista es el estudiante, ¿no? Y nosotros vamos a servir de facilitadores. Jimmy, veo que estás con la mano levantada. Jimmy, sí, lo gracias. leo. Gracias, felicitaciones por tu ponencia. Gracias a ti eh, yo por te tu te participación. Un, Jimmy. ¿Qué tal? Hice un design thinking en un par con ingeniería ambiental y muy bien porque vieron todo lo que es la sensibilización ambiental, encuestas, entrevistas, todas las partes. Muy interesante, ¿no? Ahora yo tengo nuevos alumnos con respecto a la ingeniería en matemáticas. Estaba preguntando cómo poder aplicar esto con, en las matemáticas, sobre todo en matemática 1, matemática 2. ¿no? Estaba viendo, pensando, por eso puse la pregunta de cómo poder utilizar el design thinking ahora con las matemáticas. Si me podías orientar, por favor. Mira, yo, yo no soy matemática, que sí te puedo decir, matemática tiene un montón de posibilidades, porque normalmente en la matemática nosotros este, resolvemos problemas matemáticos, obviamente. ¿no? Entonces, lo que tú podrías iniciar el proceso, no justamente eh, trabajando la identificación de ese problema con tus... No sé qué problema podías trabajar, tú lo debes conocer mejor que yo pero plantea ese problema que eh, para esa sesión de tu clase tú tienes un problema matemático que quieren resolver una fórmula que de ellos deben trabajar no entonces yo plantearía un problema in, a, en la parte inicial del proceso y seguiría no la, la, las siguientes etapas no obviamente tú tienes que hacer el diseño los pasos que deben seguir tus estudiantes no para desarrollar ese problema considerando estas etapas del design thinking no donde ellos tienen que empezar a idear propuestas pero no deben ser pienso yo eh, tan planas no sé si está bien eh, este adjetivo que estoy dando tan planas sino no sé con imágenes no por ejemplo les doy un camión con ciertas dimensiones cierta altura cierto ancho cierta profundidad cierta circunferencia qué sé yo y a partir de ellos ellos a partir de esa imagen que tú les has dado no cierta velocidad qué sé yo si aplicamos un poco de física y a partir de eso ellos empiezan, les das una plantilla, y con la plantilla ellos comienzan a plantearte soluciones, o ideas de soluciones, y no sé, es algo que se me ocurre. Pero matemática tiene infinidad de problemas, donde podrías aplicarlo en Thinking por cada sesión. O por el curso, ¿no? Puede un curso completo. Yo hago un curso completo con el Paddle, así, trabajando sesión por sesión. Si hubiera más tiempo, les mostraba mis ejemplos, ¿no? De varios de los otros cursos que hago, pero el tiempo aquí es un poquito... Este, complicado para nosotros. Sí Lorenzo, ¿Pero? muchas gracias. Eh, gracias Lorenzo. Te de voy a compartir en el, por LinkedIn, por tu LinkedIn te voy a mandar mi que hice del design thinking con el Padlet y muy interesante porque lo compartí con la embajada de, de Estados Unidos y bien, muy interesante. Excel. Te lo voy a compartir Excelente. por LinkedIn. Ahí te mando un mensaje porque siempre te sigo ahí por LinkedIn. Gracias. Y bueno, dime. Estamos en comunicación. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a todos también por sus preguntas. Eh, los invitamos a continuar en los siguientes webinars o talleres y aquí en el chat eh, estoy compartiendo el enlace de, de la agenda que tenemos para lo que resta del día de hoy, para mañana y para el sábado. Así que recuerden que pueden inscribirse en cualquier eh, taller o webinar que les parezca interesante. Eh, no sé si Isabel, ¿quieres agregar algo más? Quiero agradecer a Lorenzo e invitar a, a que abran las cámaras y tomarnos una foto, una foto con Lorenzo en este webinar tan interesante que hemos tenido. A ver, yo ya puse la mira, ay, Voy a abrir mi cámara. Entonces.